Buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos. Gracias a Dios estamos comenzando una vez más esta eh, transmisión y esta, esta clase de Hechos de los Apóstoles. En este caso estamos eh, en la clase número 4 y la verdad es que es una bendición poder estar justamente en, en este curso de crecimiento, en este curso de, de Hechos de los Apóstoles. Eh, y acá estamos en vivo eh, con Claudia y con Gabriela Así que para nosotros es una, una bendición Estar en esta, en esta oportunidad Estamos diciendo que eh, este, este día Hoy aquí en San Luis Ya eh, han, hemos superado los 500 contagios por COVID Y la verdad es que nos eh, llama la atención Porque eh, no es este, un número menor sobre todo para nuestra provincia, nuestra provincia no es una de las provincias más grandes y, y estamos justamente eh, ya sobrepasando, creo, no sé si, si será, pero que estamos cerca del récord de contagios eh, o por lo menos de positivos en esta... Sí, ¿no? Creo que sí. Eh, así que, bueno, esto no hace más que darnos la oportunidad de que estemos orando y de que podamos eh, estar... Justamente atentos a, a aquellos que están pasando necesidades o que están enfermos eh, y, y de paso eh, vamos a estar orando ahora ya para iniciar justamente pidiendo al Señor que esté trayendo sanidad para los que están eh, pasando enfermedades y también para aquellos que están trabajando, que tienen que seguir trabajando, que tienen que seguir estudiando, que tienen que seguir en la calle, que el Señor esté protegiendo eh, a todos los que se están eh, exponiendo en este tiempo. ¿Qué les parece si oramos y comenzamos y le decimos, Dios, gracias por esta hermosa noche, gracias porque estamos aquí juntos orando, clamándote a ti, también estamos con aquellos que están eh, también por la red, por Facebook, oramos por cada uno de los que está en este tiempo sufriendo los embates de salud, tanto del COVID, Señor, o también de, de, de diferentes enfermedades. Y oramos. Señor, vos sos el mismo Dios que sanaste, que seguís sanando y que sanarás, porque sos el Dios de la sanidad. Y por eso nos ponemos y nos refugiamos bajo tu autoridad y pedimos que vos estés mandando ese, ese espíritu, Señor, ese don de sanidad a tu iglesia, para que podamos disfrutar de este tiempo, de una cobertura especial, Señor. Para los que están enfermos, que se puedan recuperar rápido, que puedan tomar fuerzas, que puedan estar saliendo de sus cuadros eh, de, de infección, de, de gripe o de diferentes enfermedades. Y para los que están trabajando, para los que están estudiando, para los que están en la calle, para aquellos que se están movilizando y están expuestos, Señor, en este tiempo pedimos que un manto de protección sobrenatural esté sobre cada uno de los que está trabajando Señor, oramos clamamos a ti, te creemos a ti sabemos de que sos ese Dios de milagros, ese Dios de eh, las cosas que para nosotros nos parecen imposibles pero para vos son todas posibles por eso oramos, clamamos y nos ponemos bajo tu autoridad en esta noche, en tu nombre Jesús Amén Amén, ahí estoy mandando al grupo que eh, este es el link para que podamos estar conectándonos y ya creo que hay unos cuantos que están conectados, así que los estamos eh, saludando a, a todos los que ya están conectados, así que Dios los bendiga, gracias eh, a todos los que eh, nos están siguiendo a través de la red, de la, de la web y también a aquellos que nos están siguiendo a través este, eh, de forma presencial, Así que agradecemos acá a Gabriela y a Claudia. Claudia no quiere salir. Gabriela también está un poquito ahí apartada. No quieren estar en, en cámaras en este momento porque lamentablemente este, nos, nos ponemos en exposición, ¿no? Bienvenidos a Ana Pérez, a Eric Achur. Hola, ¿cómo te va? Bienvenidos, bendiciones. A Norma Moreira, a Isaura que está allí. Este, atento, Isabel. María Laura, ¿sí? No hay ningún problema. Ustedes se quedan, se van para allá, como quieren hacer? Muy bien, bienvenidos. ¿sí? Así que si quieren salir, acá, mira, justo ahí los están enfocando. ¿eh? Bienvenidos. Estamos justamente en el estudio de hechos. Saludamos a todos los que nos están siguiendo. Hay 15 conectados en este momento. Así que la verdad que es una, una bendición de que podamos estar eh, de esta manera, Yo agradezco al señor, no me canso de decir, a, al señor que nos, que nos da esta oportunidad de poder estar primero acá en forma presencial y vamos a sostener la presencialidad hasta que nos digan que no, eh, pero intentaremos sostener la presencialidad porque eh, el, el feedback, o sea, ese ida y vuelta, esas preguntas o esa, eh, esa espontaneidad que tenemos en el vivo eh, es una cosa que no la queremos perder. Pero también doy gracias a Dios por aquellos que están conectándose y aquellos que nos pueden estar viendo en este mismo instante, nos están escuchando, nos están mirando, y agradezco al Señor por las redes sociales. Esta red, eh, el Facebook eh, o YouTube también que nos sirve para conectarnos los domingos. Agradezco al Señor por esto. Eh, esto unos años atrás era impensado y hoy lo tenemos al alcance de nuestra mano, y, y de esta manera también muchas personas eh, que, no, que no pueden venir o que están trabajando o que se les hace difícil poder seguir eh, en, en vivo, en forma presencial, luego en sus casas pueden estar viéndolo, y no sé si ustedes también lo suelen hacer, eh, podemos repasar alguna clase, algunos conceptos para eh, estar de acuerdo o no, eso independientemente de lo que eh, nos vaya sucediendo Pero nos sirve porque nos queda un registro Y ese registro después Podemos ir recurriendo Así que aquel que quiera seguir viendo Lo puede ver a través de Facebook Estamos en el canal de eh, Celebremos la Recuperación San Luis Y en el canal de YouTube Estamos en Crecimiento Iglesia Bautista del Centro San Luis Así que esos son nuestros Dos canales donde van quedando Registradas las clases eh, Y bueno, gracias a Dios Que podemos estar en este tiempo. Y el libro de hechos nos está llevando a todos, nos está llevando a una eh, actualización eh, no solo de la palabra, sino también de algunos conceptos que están buenísimos. Agradecí al señor, no sé si les pasó, pero el sábado tuvimos eh, una, un, un, un, eh, una apertura en nuestro grupo de WhatsApp donde se, eh, gracias a las consultas o a las inquietudes, se han podido eh, tocar difer diferentes temas eh, y ha sido muy enriquecedor el, el otro sábado anterior también. Así que yo agradezco la participación de todos los que están involucrados, eh, más allá de, de, de, de las inquietudes, de que podemos ir sumando y dándonos eh, ánimo unos a otros. Y esto es parte de la iglesia, o sea, somos iglesia. Y cuando somos iglesia... Eh, todo lo que vamos a estar compartiendo tiene que tender a la edificación mutua, a que podamos bendecirnos mutuamente, a que podamos ayudarnos mutuamente. Y hablando de iglesia, estamos justamente en el nacimiento de lo que sería la iglesia cristiana, allí en Pentecostés, estamos en el capítulo 2 de Hechos, y habíamos quedado en el versículo, eh, creo que el versículo 12, y 13 habíamos terminado de leer la semana pasada y lo leemos como un anticipo y ya leemos después el párrafo desde el 14 en adelante, ¿sí? El 2 y el 13 dice, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, eh, ¿qué quiere decir esto? Más otros, burlándose, decían, están llenos de mosto, ¿sí? Ahí se sumó también Benito, Lescano, María Esther Gómez... Eh, bendiciones a los que se han sumado en este tiempo, así que gracias porque están ahí también atentos en la, en la red, en el, en el Facebook. ¿Y por qué decía eh, el, el texto, eh, otros se decían, están llenos de mosto? ¿sí? El mosto eh, era un vino dulce, un vino eh, aperitivo, eh, hoy nosotros tenemos otros aperitivos en nuestro menú, este... Eh, de bebidas, ¿no? Eh, hoy, eh, si queremos tomar un aperitivo, si queremos eh, eh, hacer algo antes del almuerzo o de la cena, tomamos algunas bebidas espirituosas. En ese momento se tomaba el mosto. ¿Qué era el mosto? Era ese vino dulzón, eh, dulce por naturaleza, obviamente sin agregados de azúcar, y un vino muy, este, eh, muy agradable al paladar, pero vino al fin y de hecho lograba el efecto de cualquier bebida alcohólica. Si uno eh, toma en, en demasía eh, y esto solía pasar, las personas quedaban bajo los efectos del alcohol. Y por eso decían, estos están llenos de mosto, ¿sí? Están diciendo, estos están un poco borrachos, estos están un poco fuera del control, que esto nos suele pasar. Y entonces Pedro, ahí en el versículo 14, y ahí vamos a tomar desde el versículo 14 en adelante, Dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo. Me interesa esta, esta postura, ¿no? Recuerden que estaban sentados. Es una de las cosas que habíamos destacado la semana pasada. Que ellos estaban en esta eh, reunión de oración, en este mover de, de la presencia de Dios, sentados. No estaban parados, no estaban arrodillados. No estaban postrados, estaban sentados. Y por eso dice, entonces Pedro poniéndose en pie, separa para Pedro, con los once, alzó la voz y les habló diciendo. Y ahí comienza un discurso de Pedro muy famoso. Y dice, varones, judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, pide atención comienza con una arenga, este, casi, podríamos decir, de una manera con, con mucha autoridad, y en el versículo este, 15 comienza diciendo, o, o, o continúa con su discurso, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Recuerden que para los eh, israelitas, para los judíos, ellos tomaban las horas del día, las tomaban desde el amanecer. O sea, suponemos que el amanecer podría haber sido entre las 6 y las 7 de la mañana. Pongamos las 6 de la mañana. La otra tercera serían las 9 de la mañana o las 10 de la mañana. ¿Sí? Cualquiera de esas dos horas podría llegar a ser. Entonces le dice, a las 10 de la mañana nadie, o por lo menos nadie en su sano juicio, está tomando vino. Por lo general, uno toma un desayuno. Hoy acá en, en Argentina, nosotros somos amantes del mate. ¿Alguno de ustedes toma mate? ¿Les gusta el mate? Y entonces, yo creo que un gran porcentaje de argentinos tomamos mate y entonces a las 7, 8, 9, cuando nos levantamos, preparamos un, una pava, un termo, lo que tengamos, y comenzamos el mate, ¿no? Y le damos el mate hasta cerca del mediodía. ¿eh? Estamos haciendo nuestros quehaceres, estamos trabajando... ...tomamos mate. Sería impensado para nosotros desayunar con algún tipo de bebida alcohólica... ...salvo que estemos bajo las garras de una adicción alcohólica. Ahí sí, ahí sí las personas suelen desayunar. Pero personas este, comunes, personas eh, trabajadoras, por lo general no toman alcohol a la mañana, tienen que trabajar. Eh, y entonces, esto es lo que le estaba diciendo Pedro, le estaba diciendo, miren que son las 9, las 10 de la mañana... No es el horario habitual para estar tomando eh, bebidas alcohólicas. Entonces dice en el 16, Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y ahí replica lo que dice el, el, el, el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán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 que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y esto, la, la verdad que es una maravilla, porque esto lo estaba diciendo de memoria, Pedro. Él cuando estaba citando este pasaje de Joel, si nosotros miramos este ahí en nuestras referencias bíblicas, la reina Valera tiene en letras chiquititas abajo, dice... Joel 2, del 28 al 32, es textual a lo que nosotros tenemos en el texto del, del profeta Joel. Y lo que él estaba leyendo o lo que él estaba diciendo tenía que ver con una versión que citaba mucho Jesús, que era la versión de la Septuaginta. Para los estudiosos, la versión de la Septuaginta es una versión eh, en griego del de Antiguo Testamento o de la Biblia conocida hasta ese momento. Eh, esa versión se llama de la Septuaginta porque fueron 70 eruditos eh, judíos que tradujeron del hebreo al griego para que con el griego puedan alcanzar a todas las comunidades israelitas que estaban en la dispersión. Recuerden que Israel había sido disperso, tanto el Reino del Norte como el Reino del Sur, y cuando volvieron solamente, volvieron la tribu de Judá y volvió una partecita este, ...de la tribu de, de Manasés. Entonces, eh, eh, para que puedan tener una unificación, muchos de ellos ya no hablaban hebreo... ...en esos otros países, en, en países como habíamos leído hace un, unos, unos versículos antes... Este, ...países del norte de África, países del este, eh, centro de Europa, países de Asia... ...muchos de ellos ya no hablaban hebreo, pero sí hablaban el griego porque recuerden que para esta época tenían este, eh, eh, el, el Imperio Romano, había dejado al griego como un idioma universal. Eh, hoy eh, podríamos llegar a decir de que eh, el idioma universal puede llegar a ser eh, el inglés, pero también podemos decir de que el castellano se habla muchísimo. O sea, nuestro idioma es riquísimo por eso, porque lo hablamos mucho y estamos compitiendo ahí mano a mano con, con cantidades de personas que hablan el castellano, también con el chino. Eh. Pero hoy tenemos... Eh, justamente estos idiomas son muy famosos, el griego era muy famoso y por eso era un idioma internacional. Y por eso este, tanto Jesús como los discípulos, en este caso Pedro, van a citar esa versión de la Septuaginta. Y la citan de esta manera. Ahora, fíjense que cuando él cita estos versículos, estos este, eh, cuatro versículos de Joel, él se refiere a ese pasaje... Y ese pasaje tiene mucha riqueza en cuanto al contenido profético. ¿Por qué? Repasemos un poquito. Miren, dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Interesante esto, ¿no? Joel estaba hablando proféticamente, Joel lo estaba diciendo unos, este, casi 500 años antes esto. Y él está diciendo, en los postreros días, dice Dios voy a derramar de mi espíritu sobre toda carne. Y comienza a enfatizar sobre quiénes va a derramar. Dice, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán. ¿Me impacta algo? Esta noche yo estaba, eh, me, me desvelé y, y, y de paso oré y, y me quedé ya despierto, me quedé desvelado, tenía que entrar temprano en una escuela y estaba, estaba orando, estaba pensando justo en este pasaje porque lo íbamos a estar tocando ahora y me impacta el lenguaje que usa. Este es el lenguaje original, o sea este es el hebreo traducido al griego, ahora llevado al castellano, pero el lenguaje original utiliza justamente desde hijos, hijas, fíjense que hace esa distinción, masculinos, femeninos, y hace la misma distinción siervos, siervas. Y yo digo, más actual esto no puede ser. Hoy que estamos con toda la, la discusión de un lenguaje inclusivo, de un lenguaje utilizando la E, utilizando... este eh, el, el participio femenino, el participio femenino, para eh, masculino, para todo. ¿sí? Esto no puede ser más actual. Esto no puede ser más actual para nuestro 2021, hoy. Porque, fíjate vos, yo, yo creo que para, el señor nunca se sorprende. Al señor no le sorprende el, el, el lenguaje inclusivo, al señor no le sorprende este, eh, el movimiento feminista, al señor no le sorprende eh, la identidad de género, al Señor no le sorprende nada, porque el Señor es el Dios de la historia. Y como Dios de la historia, fíjate vos que un profeta allí, unos 450, 500 años antes de que se derrame el Espíritu Santo en el Pentecostés, y para nosotros, unos 2.400, 2.500 años antes, el Señor dijo, en el 2021 van a tener problemas con el lenguaje, entonces yo voy a incluir a todos. Vos imaginate esto. Y entonces dice, yo voy a derramar de mi espíritu y sobre toda carne, y no dice solamente para sus hijos. Dice, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. ¿Te diste cuenta de eso? Tú ya pensando digo, Señor, vos sos el Dios de la historia. Vos no, vos no tenés problemas. Los que tenemos problemas somos nosotros, los que vamos a estar haciendo algún tipo de, de distinciones somos nosotros pero vos no tenés problema. Entonces vos ya previste un montón de detalles y lo, lo fijaste. Y dice, fíjate cómo sí, dice después, vuestros jóvenes, ahí no hay problema, bendiciones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Qué tremendo ser profetizarán. Los siervos, las siervas de Dios, profetizarán. Y no queda ahí, porque vos fíjate, vos decís, bueno, ahí está tremendo y esto está genial. Pero sigue, porque la profecía no se queda en ese detalle, porque continúa, dice, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo,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 Y nosotros podemos decir, bueno, pero este, este cumplimiento es como que cíclicamente va siendo este, una, una onda expansiva el cumplimiento de la profecía y se va extendiendo hasta el final de los tiempos, porque va a llegar el final de los tiempos. Y algunos se sorprenden, hace un tiempo atrás este, eh, se dieron un, un, unos fenómenos sobre la luna roja o la luna en sangre y para algunos decían, este es el cumplimiento de la profecía de Joel. no. Yo creo que todavía falta un poco más. Falta el cumplimiento de que el, el, el sol también se oscurezca y falta el cumplimiento de que van a venir los últimos días. Pero hay algo maravilloso que el Señor promete, que ya lo comenzó a cumplir en el Pentecostés, y dice que en ese último tiempo todos van a ser llenos del Espíritu Santo. Porque desde los niños hasta los ancianos, van a tener manifestaciones espirituales sobrenaturales. Y yo digo, Señor, esto es tremendo, porque yo creo que el cumplimiento de la palabra del Señor es efectivo. Y ya comenzó, o sea, el reloj de, de, de la promesa del Señor ya comenzó, ya comenzó a, a cumplirse, y esto esa, esa ola expansiva comienza a ser Ahora estamos prácticamente, para muchos de nosotros decimos, nunca antes estuvimos tan cerca en esa cuenta regresiva antes del fin. Y es verdad. Hoy nosotros estamos diciendo, hay demasiadas evidencias de que este tiempo está llegando. Y sigue, porque fíjate cómo sigue. El 22 dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Y ahí, él comienza a hacer un recuento de la vida de Jesús. Y estaba hablando a personas que lo habían visto a Jesús. Y recuerden que estábamos 50 días, Pentecostés, ¿sí? las siete semanas, luego de la crucifixión de Cristo, Pascua. ¿sí? Entonces estamos en eventos muy recientes. Y, y Pedro le está hablando a esas personas, personas que habían tenido, de alguna manera, esa, esa comunicación o esa veracidad de que Jesús estuvo en medio de ellos. Y dice...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 sueltos los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Si ustedes estuvieron el domingo o vieron el domingo este, la, la prédica por YouTube, habrán escuchado que el pastor Aníbal habló sobre el evento de eh, esa pesca luego de que eh, el Señor este, fue crucificado. ¿no? Y ahí vemos a un Pedro que estaba... Eh, primero, dubitativo, un Pedro que se fue a, a, a pescar, que volvió a su, a su seguridad este, de, de, eh, de trabajo. Y ahora estamos viendo a un Pedro totalmente transformado. ¿Cuánto pasaron de, de ese evento, ¿sí? desde que el Señor le dice, Pedro me amas tres veces, a este momento? Días. Días. Unas cuantas semanas. Y fíjense la elocuencia con la que está hablando Pedro. Pedro, pescador. Pedro, este, hombre vulgar. Pedro, impulsivo. Pedro, no estudioso. Pedro, persona común. Ahora, fíjense con, con las palabras que está hablando. Dice, a este entregado por el determinado consejo. Fíjense la... la, la este, la sintaxis de su discurso, un discurso bien elaborado, un discurso con una muy buena preparación. Dice, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, y sigue, ¿no? Al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y sigue citando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 Me llenarás de gozo con tu presencia. Entonces, él está citando, en realidad, estos eh, eh, versículos de los salmos. Ahí nosotros tenemos en nuestro, en nuestro apunte que está citando el salmo 16, desde el versículo 8 al 11, y el salmo 2, algunos versículos 29, 30, 27. ¿sí? Entonces dice, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces, eh, fíjense esta persona Un judío de ley Un judío que eh, había pasado muchas horas en la sinagoga Alguien que tenía mucha información Pero que ahora los textos Parece que los tenía computarizado en su mente y, y acá te quiero llevar a algo Que realmente es sobrenatural Y por ahí te pasó Probablemente te habrá pasado ¿Te habrá pasado estar en alguna situación...? donde comenzaste a hablar de Jesús, comenzaste a hablar del Señor con algún compañero, amigo, con alguna este, persona, ¿sí? conocida o no, y comenzaste a hablar del Señor y te comenzaron a venir textos a tu mente. ¿Te pasó? A mí, yo que no sé, la idea de me cuesta recordar los versículos y, y una vez con una hermana, no sé cómo el Señor obró y dije unos versículos que de, después de me no entendía de gracias señor por hacerme recordar es tremendo esto no porque esto es la obra del espíritu santo dice que él nos recordará las palabras de jesús y es tremendo sí. hay un versículo que también lo, lo, lo, lo cita esa parte cuando dice abre tu boca y yo te la tendré perfecto porque eso justamente es para, para mí es una, una expresión muy fuerte de, de fe pero uno va, va a hablar como que va a dar un escalón sin verle escalera. Entonces, al dar eso, eso, eso, un paso, se a Dios. Porque capaz uno no tiene no, no, no es esperado que se dé así la situación, que saquen en alguien del tema. Tiene dos opciones, o no quedarse callado, o dar la buena nueva del Evangelio. Y cuando uno comienza a hablar, el que viene a la boca es el Espíritu Santo. El es tremendo. El Espíritu Santo comenzó a llenar la, eh, el, el discurso de Pedro y comenzó a argumentar en medio del discurso, con palabra del Antiguo Testamento, todo lo que él estaba profiriendo. O sea, si nosotros nos ponemos a mirar, esto es increíble lo que Dios estaba haciendo con él, lo que Dios estaba haciendo con Pedro. Y vuelvo a reiterar, Pedro era una persona común. Pedro era un David, una Gabriela, un Eleazar, este, Pedro era una Claudia, Pedro era una persona común, como vos y yo. Personas comunes, personas que no tenemos un alto estándar de, de, de, de capacidad intelectual, personas que, que hacemos trabajos comunes, personas que no estamos altamente capacitados. Y Pedro se estaba parando frente a más de, de 3.000 personas y estaba dando este discurso. Y las personas estaban escuchando porque había sucedido todo este evento sobrenatural y ahora esa explicación estaba viniendo de la boca de un pescador, de una persona que no había sido fiel a Jesús, de una persona que era muy impulsiva, de una persona que tenía ataques este, casi de pánico, digamos, ¿no? porque por eso se fue a pescar. De una persona que, que tenía ataques de ansiedad y por eso no, no, no se podía contener. De una persona que yo la miro y, y me miro en el espejo y digo, yo soy Pedro. Yo soy un imperfecto. Yo soy una persona que tiene muchos defectos. Yo soy una persona que seguramente, si me pongo a el finito, a Jesús le he fallado un montón de veces. Y sin embargo Jesús tiene esperanza en Pedro...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 Justamente el Salmo 110.1, la referencia. ¡Tremendo! Él está haciendo una, una referencia cruzada de los Salmos y él está hablando del de, este, mismo patriarca David y está hablando de lo que había sucedido con el profeta Joel y está hablando de los Salmos y comienza a tener una elocuencia. Y yo te digo que algo similar nos pasa a vos y a mí cuando comenzamos a ser llenos de la presencia de Dios llenos de la presencia del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos motiva, nos mueve, nos moviliza a hablar de Jesús. A vos, a mí, a todos. Nos comienza a urgir a hablar. No podemos parar. Es algo imparable. Es algo tremendo. Es algo que no lo podemos, eh, no podemos eh, sostener en eh, eh, nosotros y comenzamos a hablar. Y yo quiero ser lleno del Espíritu Santo como estaban siendo llenos estos apóstoles. Porque lo que estamos viendo aquí en Hechos es justamente, eh, el otro día estamos hablando de cuáles son las manifestaciones del Espíritu Santo. Más allá de el hablar en lenguas, más allá de, lo, de, de, de las discusiones que pueda haber sobre una manifestación u otra, la verdadera manifestación del Espíritu Santo es cuando vos, Comenzás a tener ese poder de Dios, esa, eh, ese impulso de Dios, que no te para nadie y comenzás a hablar de Jesús. Esa es la verdadera manifestación del Espíritu Santo. Porque para eso el Espíritu Santo viene. Porque el Espíritu Santo viene, recuerden que Jesús dice que viene como vicario de Cristo. Vieron que este, la Iglesia Católica eh, nombra al Papa vicario de Cristo o representante de Cristo en la Tierra. En realidad lo que está haciendo la Iglesia Católica es estar usurpando un título que ya lo tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene ese título. El Espíritu Santo es el vicario, el representante de Cristo en la Tierra hasta que el Señor Jesús vuelva. Porque ¿a quién tenemos hoy como persona presente en medio nuestro. Cristo está reinando en la diestra del Padre. El que está presente es el Espíritu Santo y es el que habla, es el que convence, es el que nos lleva a nosotros a Cristo y es el que nos impulsa a que vos y yo nos transformemos en justamente transmisores del mensaje de Cristo. Ese impulso es el Espíritu Santo. Y te digo, hay algo maravilloso que sucede cuando vos y yo comenzamos a tener... Esa relación cercana con el Espíritu Santo. Nos transformamos, nos transformamos en personas que comenzamos a anunciar de Jesús. Hay algunas personas que dicen, pero a mí me cuesta un montón. Es verdad, a todos nos cuesta forzar la, la conversación. A veces si la conversación viene para otro lado. Vos estás hablando con una persona y la conversación viene para otro lado. Pero si le pedís al Señor... Y si le decís, Señor, llename de tu espíritu, ahora dame. El Señor te va a dar la posibilidad y vas a comenzar a hablar de Jesús. ¿Sí o sí? Y la conversación va a comenzar ahí para ahí. Acordate. Y esto sucede. Te pasa a vos, me pasa a mí. A veces estoy en conversaciones que me, me resultan muy incómodas y no quiero estar. Y le digo, Señor, ayúdame. Y el Señor hace un milagro. Una palabra, una frase, una este, Una situación. Y hace un milagro y la conversación se torna hacia lo espiritual, hacia Jesús, hacia la necesidad de Jesús. Sí. Justamente eso que eso hablando, pasan, a, a mí me en la escuela secundaria. Claro. En la escuela secundaria, eh, por ahí cuando hablábamos, a mí yo, nunca me gustaba ir al cruce o al choque, como se dice, porque cada uno tiene sus creencias son estructuras muy bellas, muy a Sí. Muy Entonces, cualquier cosa que uno... Lo vea, lo hable, lo votamos como tipo de ataque. Siempre le pedí al Señor que, si él quería que yo hablara, que él, como es el Dios, que tenemos nosotros, el Dios de las circunstancias, que se metiera en las circunstancias, permitiera que el tema fuera por ese lado. Es más, lo que yo siempre le pido, y hasta el día de dicho, que ellos me pregunten algo a mí, que no sea yo el que saque el tema. Y justamente cuando uno va en esa dirección, Dios permite eso. Dios permite que la persona venga triste, venga mal, venga confundida, o tenga una duda que el profesor diga, a ver, alguien se pone, alguien puede decir a favor de Dios tal cosa y es como que ¿Pero te lo está servido para que... ¿Para qué? ¿Es, es el momento de... Ahí, ahí está el reparto del Espíritu Santo, es pero sentir el reparto. Miren, era el más o menos, creo que el año 2008, 2009, eh, y un, un, sobre todo los, los, los días que más me cuesta trabajar son los lunes. No sé si te pasa a vos, pero a mí me pasa eso, ¿no? Y, y tenía justo los lunes a las 7 y media de la mañana una clase con un curso que era un curso muy difícil. ¿sí? Tenía un, un, un curso a las 7 y media de la mañana, comenzaba. Y era difícil no porque eran eh, revoltosos, sino al contrario, porque estaban todos dormidos. Entonces, eh, eh, esa apatía generaba que no, no, no pasara nada. Y... y Cansado ya cerca de, creo que de junio, junio, o, o sí, finales de, de, de mayo, principios de junio, un día yo fui más temprano a la escuela y, y digo, Señor, ¿qué, ¿qué puedo hacer con este curso? Y automáticamente vino el Señor y me dijo, comenzá a orar. Entonces me fui antes de la clase, fui temprano ese, ese día y fui y oré por cada banco. Y oré, Señor, hoy yo te pido, no sabes lo que fue a partir de ese momento cómo cambió esa clase y a partir de ese momento el señor me dio una estrategia para todas las clases y todos los lugares donde estoy entonces entro a las clases hoy este, y oro y yo sé que por ahí para algunos esto les parecerá muy extraño pero oro por cada alumno por cada alumna, digo señor yo les voy a estar dando una materia y probablemente eh, por, por, por protocolo no puedo decir casi nada tuyo. Pero Señor, yo pido para que ellos te conozcan, para que ellos se acerquen a tu reino, para que ellos estén de alguna manera ligados a ti, Señor. Y oro, y oro. ¿Y saben que me estoy encontrando en este tiempo con un montón de alumnos que están en el camino del Señor? Que me estoy encontrando... Este, y nos vamos encontrando y dice ah, profe, sí, me acuerdo, sí, nosotros sabemos que usted era evangélico y ahora estamos en el camino del Señor. E inclusive acá en la misma iglesia me estoy encontrando con algunos exalumnos y, y digo, Señor, vos estás respondiendo esas oraciones, vos estás respondiendo, vos lo estás haciendo. Y, y, y te digo, el Señor te tiene y me tiene que usar de una manera extraordinaria en este tiempo, porque no va a usar a los ángeles. No va a usar a los arcángeles. No va a usar a los querubines. Él te va a usar a vos y a mí. Somos imperfectos. Yo sé, tenemos un montón de defectos. Pero el Señor nos usa igual que usó a Pedro. Fíjate, Pedro. Yo lo, lo escucho a Pedro acá y yo me sorprendo. Digo, estas son palabras de una persona extremadamente preparada. Este, este mensaje, este discurso, es un discurso que tiene una, este, una finura de, de, de, de palabras tremenda. Y, y estoy viendo un hilo conductor en todo ese discurso y digo, ¡guau! Wow, ¿Cuánto tardó en preparar? Nada, no tardó nada, porque el Espíritu Santo le estaba dictando la letra. Era como si tenía la vocecita de, de, de, de un grabador que le estaba diciendo, y, y, y Pedro estaba diciendo las palabras que el Espíritu Santo sabía que iban a impactar en esos eh, que estaban escuchando. Fíjate lo que dice el versículo 37, dice... Al oír esto, ah, perdón, el 36 me había quedado, sepa pues ciertísima, ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y ahí culmina el, el, el discurso. Y mira la reacción. Más de 3.000 personas. Mira la reacción, dice. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¡Qué tremendo esto! Fíjate que no hubo ni siquiera un llamado. Nos dijeron, bueno, ahora vamos a presentarles a Cristo y el que quiera recibir en su corazón, levante la mano. Y, y... fíjate que no pasó eso. No pasó una fórmula que nosotros la tenemos bastante bien este, aceitada en nuestras reuniones. No pasó una oración, no pasó un final, no pasó una conclusión. Él terminó, y dice que la reacción fue que se compungió, o sea que se movilizaron. ¿Qué es lo tremendo de la palabra del Señor? ¿Vos sabés que cuando la palabra del Señor te toca, me toca a mí, a mí me moviliza? Te moviliza porque cuando vos sentís la presencia de Dios, la presencia de Dios no te deja como estás. La presencia de Dios, el Espíritu Santo, te moviliza, te cambia de estado, te cambia de lugar. Si vos no estás cambiando de estado de lugar, es porque evidentemente hay algo que está desconectado. Hay una, hay, hay una, una interferencia entre la voz de Dios y tu, y tu recepción. Como que se cortó el Wi-Fi, ¿viste? Cuando se corta el Wi-Fi y te volvés loco porque hoy todo el mundo está con Wi-Fi, ¿no? Hoy le decís a un chico, este, vamos de vacaciones y lo primero que te pregunta no te dice si está lindo el paisaje, el mar, ¿hay Wi-Fi? ¿No? Te dicen, vamos a tal lado, ¿hay Wi-Fi? ¿Sí? ¿No es cierto? Y, y porque evidentemente estamos todos ahí conectados. Bueno, imagínate, se te corta el Wi-Fi en medio de, de, de tu transmisión, en medio de mi transmisión ahora, se me corta el Wi-Fi y, y, y deja de haber comunicación. Y así estamos con Dios. A veces tenemos el Wi-Fi roto, pero no porque Dios no mande la señal, sino porque nosotros rompimos el router. Nosotros rompimos... Y cortamos la comunicación con Dios. Y entonces, ahí tenemos un problema. Pero cuando la comunicación se restablece, la palabra de Dios, el Espíritu Santo, toca mi corazón, toca tu corazón, y la reacción es similar. Dice, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué hago? ¿No te preguntó alguna vez una compañera, una amiga, un, un amigo... ¿Y ahora qué hago? ¿Te preguntó alguna vez? ¿Cómo sigo? Después de esto, ¿cómo sigo? Y ellos, ni cortos ni perezosos, ¿eh? pero dice, arrepentíos, Pedro le dijo el 38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios, llamare. Y él, él los impulsa, se arrepienten, se bautizan y reciben el Espíritu Santo. Y dice el 40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba. Acá la palabra exhortación no tiene que ver con un reto, sino con un ánimo. Y les animaba, ¿sí? Y les animaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas. No dice que todos recibieron, dice que algunos recibieron su palabra, fueron bautizados y se hizo un bautismo de tres mil. Nosotros a veces nos contactamos con con 15, con 20, decimos, qué lindo, qué, qué cantidad. Acá fueron 3.000. Yo no sé dónde hicieron el bautismo. No sé si se fueron a un río, se fueron a un lago, alguna fuente, pero hicieron un bautismo masivo. Y fue ahí, instantáneo. Y el 42 dice, y perseveraban. En la doctrina de los apóstoles. En la comunión unos con otros. En el partimiento del pan y en las oraciones. Fíjense, cuatro cosas que eh, están bien identificadas. Dice, ¿en, ¿en qué perseveraban? Doctrina de los apóstoles. ¿Qué es la doctrina? La enseñanza de los apóstoles. Ahí nace la iglesia. De un momento para otro. Eran 120, ahora eran más de 3.000. ¿Y qué hacían con esa gente? Perfecto. Doctrina. Enseñanza. ¿De quién? De los apóstoles. Ahora, ¿se quedaban solamente en eso? No. Comunión. Unos con otros. Clave, comunión, ¿sí? a Estar juntos. En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. Este partimiento del pan no era que se repartían los panes para comer, sino que eran, ellos tenían una reunión especial, era la reunión especial para re, eh, conmemorar el partimiento del pan y el vino, lo que hoy nosotros llamamos la cena del Señor, lo que el pueblo católico llama la Eucaristía, ¿sí? La, la Santa Cena. Ellos tenían una reunión especial para Santa Cena. Y hacían, lo hacían especial. Y también dice, y en las oraciones. O sea, cuatro cosas. Doctrina, comunión, cena del Señor, oración. Eso sí. Y sigue el versículo 43. Dice, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechos hechas perdón, por los apóstoles.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 cada día a la iglesia los que habían de ser salvos tremendo este último pasaje algunos hasta eh, interpretaron de una manera quizás un tanto eh, suspicaz sobre todo este último versículo pero el pasaje fue tremendo es tremendo porque ellos comienzan a tener todas las cosas en común ahora, esto no se replicó en el resto de la historia de la iglesia ¿por qué? porque esto que en un momento fue muy bien visto después no terminó teniendo un buen resultado que vivan todos juntos y que tengan una economía común todos juntos no fue lo mejor después lo vamos a ver porque esto después se va a ver bien replicado. sí de En Pentecostés? lo que pasa es que en realidad Podemos decir que sí, podemos decir que no. Eso entraría en lo de la doctrina de los apóstoles. Claro, porque ellos, ¿qué enseñaban? ¿Lo que habían aprendido de quién? De Jesús. Entonces, si Jesús les dijo, ustedes tienen que ser humildes, ¿qué estaban enseñando? Y es muy probable que en ese tiempo hayan habido este, toda clase de eh, eh, manifestaciones de lo que Jesús les había enseñado. Ellos replicaban las palabras de Jesús. Por eso era la doctrina de los apóstoles. Ellos estaban enseñando. Y lo enseñaban de una manera este, metódica. Claro, claro, claro, enseñanza. Ellos estaban enseñando. Aparte estaban formando algo que para ellos eh, era totalmente nuevo. Estaban de alguna manera desbordados. Y vos sabés que cuando miro estos pasajes y, y los miramos y decimos, eh, qué tremendo es volver al Espíritu Santo y volver a la alegría y a la sencillez. Porque a veces nos complicamos tanto la vida. Y, y esto, eh, entiéndase bien, esto es un poco una, una pequeña crítica o llamado de atención, sobre todo al pueblo evangélico. Somos muy quejosos, nos quejamos de todo. En cualquier congregación, en esta también, nos quejamos de la duración de la reunión, si se cantó una canción que no me gustó, si el mensaje estuvo un poco más extenso o estuvo muy cortito, si se oró de más, si se oró de menos, si tenemos lugar, si no tenemos lugar, si me saludó o no me saludó mi líder, el pastor o el que sea. Y estamos muy muy susceptibles a detalles que, no digo que son este, eh, ínfimos, pero terminan siendo detalles nada más. Lo importante es otra cosa, lo importante es la presencia del Señor, y yo quiero volver a la sencillez y a, la, a, a esa alegría de corazón. Que venir a estar con mis hermanos sea una alegría. Que sea sencillo, que no sea nada complejo. Que tenga este, las ganas de estar juntos, que tenga la ganas de aprender juntos, que tenga las ganas de repartir las cosas juntos, que tenga las ganas de, de hablar del Señor juntos. Y es notable es notable cuando esto comienza a suceder. Y te digo, hay momentos en congregaciones donde se comienza a ver un derramamiento del Espíritu Santo y comienza a ver esa, esa suerte de avivamiento, llamamos nosotros, por, por el, el fuego, ¿no? Que como se aviva el fuego. Y hay momentos donde eso se diluye. En esos momentos donde se diluye es donde me tengo que replantear, nos tenemos que replantear, tenemos que volver a la fuente tenemos que volver al Espíritu de Dios. Tenemos que volver a la alegría, a la sencillez, a la, eh, eh, a, a la, a la buena predisposición de estar juntos y de hablar de Jesús juntos y de crecer como comun comunidad juntos. Porque sucede algo maravilloso cuando el Espíritu de Dios se derrama sobre un grupo de personas. Sucede lo mismo que en Pentecostés. Llama la atención. Y comienza a ser llamativo. Y decime, si te pregunto a vos y me pregunto a mí, ¿vos querés que esto suceda? Yo quiero que esto suceda. Y vamos a decir, oh sí, pero está sucediendo. Bueno, si está sucediendo yo quiero ser ciudad mucho más fuerte todavía. Porque yo quiero que muchas más personas puedan ser alcanzadas por la alegría de conocer al Señor. Alcanzadas por la, la presencia de Dios. Que comiencen a ver, como decían acá, este, eh, las maravillas, las maravillas del Señor. Y, y algunos, por eso digo que cuando eh, termina este, este pasaje, el último versículo, el versículo 47 al final dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Algunas personas interpretaron, creería yo de una manera no correcta este versículo. Porque algunos dijeron, bueno, pero entonces, ¿para qué vamos a predicar si el Señor es el que añade? no. Esto era en ese momento de, del derramamiento del Espíritu Santo, donde todos querían estar juntos y todos querían venir a ver lo que estaba pasando. Y esto es notorio. Y sucede, hoy en día sucede. Hay este, eh, eh, comunidades de fe, congregaciones que tienen un, un visitar del Señor, un mover del Espíritu, y la gente quiere ir a ese lugar, por más que pertenezca a otras congregaciones, quiere ir porque quiere... ¿Volver a replicar lo que pasó con el Espíritu Santo? ¿Y esto es notorio o no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Nos podemos poner celosos y decir, eh, dejen de ir a tal lugar porque este, eh, tenemos que congregarnos en el lugar? Sí, es, es verdad, pero lo que podemos hacer es algo mejor. Y si empezamos a pedirle al Espíritu Santo que nos avive el fuego acá, ¿o no? ¿Dónde estamos? ¿En la comunidad de fe dónde estás? Y decís, Señor, yo quiero que tu Espíritu Santo comience a avivarme porque yo quiero tener ese nuevo ese, ese, ese poder, esa pasión por ti. Yo quiero volver a tener esa, eh, esa desesperación por estar en tu presencia, por orar, por sentir tu Espíritu Santo. Yo lo quiero. Yo quiero eso. Entonces, esto era lo que estaba pasando. Y yo quiero que esto suceda. Entonces, ¿qué te parece...? El, nos, nos estamos desafiando en este tiempo a volver a la sencillez. ¿Y qué te parece si oramos y le decimos, Señor, que esto sea mucho más que un estudio? Que esto sea mucho más que un abordaje sistemático de, de un libro apasionante como es el libro de Hechos. Que sea mucho más que, que, que ir descubriendo algunas perlitas o algunos, algunas cosas que, que nos satisfagan intelectualmente. Yo quiero, Señor, que este mover de tu espíritu como decía Joel, como lo replicó Pedro, y como creo que el Espíritu Santo lo quiere hacer en este tiempo, nos conmueva desde los niños a los ancianos, a todos, y que nos transforme, y que nos movilice, y que nos llene de la fuerza, de la potencia del Espíritu Santo. Yo quiero eso. ¿Vos querés? Porque si queremos, yo creo que el Señor está dispuesto a una vez más avivar el fuego de su Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Así que oramos y nos ponemos de acuerdo y decimos que este es un tiempo, yo creo que este es un tiempo especial. Y este es un tiempo donde el Señor va a hacer milagros en vos, en mí, en nuestras familias, en nuestras congregaciones. No va a ser solamente acá, va a ser porque cuando el avivamiento del Señor viene, no viene exclusivamente para un lugar, él, él derrama abundantemente Vieron que el Señor cuando hace las cosas Nos hace este, sin, sin, sin este, ser mezquino ¿Sí? Manda montañas y manda montañas a Mendoza Le mandó unas montañas tremendas Y uno mira y se sorprende Acá también nos mandó unos, unos cerros hermosos Y Él hace todo abundante Cuando derrama su Espíritu Su Espíritu es abundante Y llegan muchas personas Y yo quiero que esto pase Oramos Señor, gracias porque sos un Dios amoroso. Señor, gracias porque así como estamos viendo que usaste a, al apóstol Pedro, Señor, un varón con el que nos identificamos muchos de nosotros, un varón que tenía muchos, muchos defectos, Señor, pero tenía una virtud tremenda que era que él era sensible a tu presencia, Señor. Y ahí en, en, en Pentecostés, cuando llenaste de tu Espíritu Santo a los 120, Señor, y cuando manifestaste tu poder, ay, Señor, se levantaron y se levantó Pedro, ese que tenía tantos defectos, ahora se levantó y habló de ti, Señor, de una manera única, particular, hermosa. Y hoy, Señor, estamos acá orando los que nos identificamos con aquellos que se equivocan, con aquellos que no tienen todo resuelto, con aquellos que tienen dificultades, con aquellos que saben que no son perfectos pero nos identificamos con aquellos que están diciendo, Señor, yo quiero más de tu espíritu, yo quiero más de tu presencia, yo quiero más de ese fuego tuyo, Señor, y yo quiero eh, tener esa pasión por hablar de ti, yo quiero tener esa manifestación de tu espíritu, de que ocupes mi boca, que ocupes mi vida, que ocupes todo mi ser para que otras personas te puedan conocer, yo quiero tener, Señor, ese, ese, ese mover de tu espíritu donde... Eh, tenga esa pasión por estar en tu presencia, por orar, por, por disfrutar de ti, Señor. Yo lo quiero, yo quiero que ese tiempo vuelva, que nuestros hijos, que nuestras hijas, que nuestros niños, que nuestros jóvenes, que nuestros ancianos sean tan llenos de ti, Señor, que los uses de manera milagrosa, maravillosa. Yo quiero eso, Señor. Y junto con mis hermanos, con mis hermanas, hoy nos ponemos de acuerdo, Señor, y te decimos, derramad de tu espíritu sobre nuestras vidas, derrama de tu espíritu, Señor. Sobre este, este tiempo en cada uno de nosotros. Sobre las familias de nuestra congregación, de nuestra comunidad de fe Sobre nuestras familias. Oramos y las bendecimos, Señor. Bendecimos este tiempo porque este es un tiempo donde te vas a manifestar de una manera maravillosa, Señor. Oramos, oramos, clamamos, Señor. Y nos ponemos de acuerdo en este tiempo. Oramos y te pedimos, Señor, queremos más de ti. Queremos más de ti más de ti, queremos más de tu Espíritu Santo Padre, dijiste en tu palabra que si te pedíamos el Espíritu Santo, nos ibas a dar Señor, y acá estamos y acá estamos, y lo estamos haciendo Señor pedimos un mover, una manifestación sobrenatural de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas oramos y clamamos Señor Señor, vos vas a responder, y te agradecemos en tu nombre Jesús Amén Amén. Amén. Que el Señor te bendiga. Te agradezco muchísimo porque este, tenemos un, un lindo numerito acá. Somos cinco los que estamos en forma presencial. Y agradezco a todos los que están en forma virtual. ¿sí? A Beatriz, Ochoa, a María Esther, a Flora, a Edith, a Silvia, a Verónica, a Ver Ojeda, a cada uno de ellos. Acá agradecemos a todos los que están... Eh, Aquí presente a Eleazar, eh, Gabriela. Eric. Eh, eh, no te escucho. Eric. A Eric, a, a Norma, a Claudia, ¿sí? eh, a cada uno de los que está acá, a María Laura también, a todos los que nos están viendo, agradecemos. Los bendecimos. Y bueno, nos convocamos para el próximo sábado. Me están encantando los sábados. ¿Sí? Este, ya me estoy preparando, digo, Señor, ¿con qué nos vas a sorprender este sábado? Cada sábado nos está sorprendiendo con diferentes desafíos. Así que nos preparamos y el, el próximo martes te voy a invitar a un desafío personal. Pero dejemos la expectativa para el próximo martes, que vamos a arrancar con el capítulo de 10, Sí, Gracias, muchas gracias, gracias por estar acá. Oramos que el Señor los bendiga para regresar de nuestros hogares. Y gracias por todo lo que estamos viendo ¿sí? Que dios les bendiga. Corto acá la transmisión y nos veremos, si Dios quiere, este, el próximo sábado en, en forma virtual, ¿sí?